Existen fenómenos que requieren ser investigados con la mayor tecnología para poder encontrar los rastros de apariciones. Tal vez rastros de otros mundos. Rastros inexplicables. Los rastros del inconsciente. Porque en la oscuridad de nuestros miedos podemos encontrar mucho más de lo que creemos. Buenas noches. Hoy en Rastros vamos a investigar una ciudad envuelta en grandes misterios. Relacionada directamente con la figura de su enigmático fundador, Francisco Piria. Francisco Piria, Francisco Piria. Hoy investigamos Piriápolis. Piriápolis es una ciudad balnearia uruguaya del departamento de Maldonado, sede del municipio homónimo, ubicada a 98 kilómetros al este de la capital. Montevideo. Se encuentra rodeada de cerros y enmarcada en un halo de grandes misterios, alimentados por la vinculación que había tenido el propio fundador con conocimientos ocultistas, Francisco Piria. Fernando Juan Santiago Francisco María Piria Grosso nació en Montevideo el 21 de agosto de 1847 muy pronto pierde a su padre y por tanto se, su madre lo manda a vivir con un tío, un jesuita, que lo cría o lo educa de alguna manera en Italia. Él conoce algunos lugares de Italia y luego vuelve. Y él cuenta que ese año, ese 1853, muere el, el padre estando él allá. 1857, durante la epidemia de fiebre amarilla, muere la madre. Cuando vuelve, se vuelve rematador. Y se convierte en un personaje muy, pero muy bueno en los negocios. Le pasó todo lo que nosotros tememos que nos pase. Perdió a sus padres de niño, perdió a su esposa, ya de, de adulto, perdió todo lo que tenía, o sea que fue atacado por todos los flancos. Y eso eh, hizo que cada vez saliera más fortalecido de cada una de esas situaciones. Pienso que es un ejemplo de vida absolutamente enorme. Es interesante la figura de Piria, ¿Por qué? Porque tiene luces y sombras, ¿no? En historia todos tienen luces y sombras porque todos tenemos, en esencia, luces y sombras. Eh, podríamos decir, eh, utilizó esa, ese ingenio que tenía te, muchas veces para timar, podríamos decir, a la gente. ¿no? Hay, hay una historia muy interesante eh, sobre Piria eh, que tenía una, una especie de corte y confección donde confeccionaba una pieza que se llamaba Remington. Entonces, eh, en aquella época donde había levantamientos, revoluciones todo el tiempo, él pone una especie de aviso donde dice, venga a buscar sus Remington a tal lugar. Y todo el mundo iba a buscar que, el arma, el fusil Remington. Y él terminaba vendiéndoles, dice que vendió más de 5.000 de esas piezas que le había hecho, de, esas, de, esa, de esa ropa que le había hecho, que le había confeccionado. En 1890, este hombre fundó un establecimiento agroindustrial en los alrededores del Cerro Pan de Azúcar. Y allí conoció las bondades que tiempo después pasarían a llamarse... Piriápolis. Para él, ciudad turística por excelencia. El tema de Piriápolis, él en Piriápolis dio trabajo a mucha gente en un lugar que en ese entonces era un desierto. Después empieza a principios del siglo XX a fraccionarlo, después construye el Castillo de Piri, hay un capítulo aparte lo que es el Castillo de Piri, su relación con el esoterismo, su relación con Pitamiglio. Era eh, espiritista, eso lo comenta él, incluso publica, ha llegado a publicar con, vamos a decir, pelos y señales, sesiones de espiritismo con Eusapia Paladino. Dentro del circuito esotérico de la ciudad, existen tres grandes pilares, los cuales son la fuente de Venus, el castillo de Piria, y el cerro del toro. Este imponente cerro, visible desde cualquier ángulo de la ciudad, se lo considera el más místico de todos. El Cerro del Toro, allá por 1760, es utilizado como un puesto de vigilancia de la costa. Allá por los principios de 1900 está de moda el agua mineral. Y Piria descubre en Piriápolis eh, fuentes de agua mineral. Entre ellas la del Toro. Y ni corto ni perezoso, allá en, 1800, en 1911, que inaugura el, el toro, eh, coloca el toro allí, eh, Piria la promueve como agua radiactiva. Piria eh, fue quien puso compró el, el toro en Francia, en la fundición de Vals de, de Osne, y lo instaló allí. Las escaleras laterales, esos, este, ese como hemiciclo que sube, no, no son de la época de Piria. Estamos hablando de son construcciones allá de la década del 50, por allí, de 1950. Piria cuenta que encuentra mucho elemento de, la, de presencia indígena. Objetos de, como boleadoras, puntas de flecha. Está claro que a la figura de Francisco Piria lo envuelven grandes misterios. Pero existe una gran discusión, si es que era él alquimista o no. La simbología que existe actualmente y que ha pervivido, claro, que ha pervivido, este, es general y no puede identificarse específicamente con alquimia. Sí con alguien que tenía ciertas intranquilidades filosóficas, por supuesto que sí, y desde el punto de vista esotérico sí, eh, se pueden armar algunas tramas. En lo personal, y siendo un investigador este, de alquimia, no encuentro elementos para afirmar esta condición, pero sí encuentro elementos para confirmar de que tuvo que haber tenido este, una trayectoria o haber profundizado sobre los temas esotéricos este, bastante. Era admirador también de Allan Kardec, eh, que era toda una novedad, es decir, el espiritismo a principios del siglo, eh, del siglo XX, fines del XIX, era era una novedad, ¿verdad? Este, estaba muy, muy de moda. Y Piria es un gran ejemplo de, de, de un personaje que ha sido mitificado, este, que es importante, es importante, tiene sus luces y sus sombras. Tal vez, a mi parecer, bastantes más sombras que luces, pero bueno, eh, de alguna forma no deja de ser el creador de una ciudad y esa ciudad obviamente le va a, a rendir pleitesías. Mucho se habla de la figura de este alquimista, de lo que realizó, de lo que no realizó y se desconoce mucho del el sentido de su obra y el por qué construyó determinadas estructuras. Más allá de esto, Piriápolis en sí mismo guarda mucha energía, no solo por sus símbolos, sino por su naturaleza. Estamos muy tarde en la noche, pero estamos en un punto energético crucial e importante. David, ¿dónde estamos? Estamos en el Cerro del Toro, en un monumento eh, que fue construido para marcar uno de los centros, como vos decís, más importantes. Acá mismo venía el Francisco Piria. Sí, se dice que en este punto se reunían las personas y se convirtió en un símbolo de peregrinación. Bien. Eh, ahora, eh, en este altar, el sacerdote o, o quien dirigía eh, esa reunión tenía que recostarse en este altar para recibir la energía del lugar. O sea que es un punto... Oh, no, no se puso el altar por acá en este lugar, porque sí, sino que es un punto energéticamente medido para, para que suceda, o supuestamente suceda, esto que estás diciendo de energizarse. Exacto. Además está a la derecha del toro, ¿bien? en una zona muy proyectiva. Bien. Eh, recibiendo tanto a nivel eh, de la naturaleza como del suelo, a nivel geopatológico. Y una vez que sucedía eso, quedaba en mejores condiciones para conducir la ceremonia. Sí, y eh, se conectaba con todo Piriápolis. Bien, o sea que nosotros, si podemos hacer esa especie de ritual, podría ser, si es que esto es real, algo muy poderoso. Esa persona se convertiría en un nexo entre lo espiritual y lo físico. <ríe> o sea que alguien de nosotros, estamos con Henry, está Jorge, <ríe> que creo que ya la ve venir, porque uno de nosotros se va a tener que acostar en este altar y creo que Jorge está ganándose todas las fichas, no sé... Saqué el palito más corto. <risa> lo, hacemos. lo hacemos. ¿Lo hacemos? Sí. Lo hacemos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que Jorge se recueste, tal como David cuenta que lo hacían los sacerdotes o quienes dirigían las ceremonias en ese momento, a ver si podemos primero medir algo con los equipos que trajimos mientras estás acostado. Y segundo, si esto afecta de alguna manera las investigaciones que tenemos más adelante. ¿Bien? No. Y bueno, sí. ¿Sí? Y hay que hacerlo. Lo hacemos. Bien, dale. Vamos. Esta persona se convertirá en un nexo entre lo espiritual y lo... Entre lo espiritual y lo... Mientras Jorge y David se preparaban para este ritual, comenzaron los desperfectos eléctricos. Bien, ya está Jorge en este altar eh, y nos proponíamos hacer alguna experiencia, pero Javier se quedó sin, sin batería, eh, de forma bastante extraña. Es quien está detrás de cámara. Estamos con los teléfonos en la mano para tener luz, porque también hemos tenido algún desperfecto lumínico y nos proponíamos a medir con el Melmeter ¿sí? la, la variación de campos electromagnéticos alrededor de Jorge pero para aquellos que han visto el programa o conocen el dispositivo saben que aquí aparecen los números sin embargo desaparecieron los números del, del equipo ¿sí? y la batería la pusimos hace menos de, una, menos de una hora y esto que está pasando acá es que nuestros handys están apareciendo estas interferencias estas interferencias a veces con algún sonido con alguna voz como pueden, como pueden ver ¿Sí? que supusimos que era alguna señal de algún radioaficionado o de alguien que podía estar interfiriendo pero, prendimos el Rempod que está allí y siempre que nosotros utilizamos el Handy el Rempod se enciende y ahora se está encendiendo el Handy y el Rempod no se enciende Vamos a hacer una experiencia para que ustedes lo vean. Eh, eh, vamos a encenderlo. ¿Sí? Hola. Ahí lo ven. ¿Alguien contestó hola? Sí. ¿Alguien contestó hola? Y sigue encendido el rempo. Analizando este audio en postproducción, nos dimos cuenta de que la voz que sale por el handy es exactamente igual a la de David. Hemos documentado en otras investigaciones, donde también se denunciaba la presencia de indígenas en el pasado, este tipo de manifestaciones imitando la voz de los investigadores. Eh, y en el Cerro del Toro, Piria cuenta que encuentra mucho elemento de la de presencia indígena. Eh, eh, vamos a encenderlo, ¿sí? Hola. Ahí lo ven. Hola. ¿Alguien contestó hola? Sí. Ahí lo ven. ¿Alguien contestó hola? Sí hola. ¿Hola? Varios minutos después de que Jorge se mantuviera en ese altar David decide que se completó el ritual ¿Está? ¿Me siento? ¿Cómo te sentís, Jorge? ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien, bien, bien? ¿Sentiste algo...? opa. ¿Sentiste algo extraño, algo distinto? No... Tranquilidad, mucha tranquilidad. Bueno, la verdad, eso... Se prendió sola la luz. Mucha... ¿Se prendió sola la luz? Bueno. Sí. Se le, acaba... Le, le interesa... eh, ahora, les, la ahora la Les explicamos. Yo. Sí. Javier está, obviamente, filmando. Tiene una luz LED sobre la cámara, y se Bien. acaba de prender sola justo cuando Jorge empezaba a hablar. Sí, ¿no? aparte... Incluso me sorprendió a mí que te estaba mirando cómo quedaste iluminado, sí. porque era de una forma bastante perfecta para lo que nosotros estamos viendo. Seguramente para ustedes quedó un poco sobreexpuesto, ¿no? Y aparte de esa luz, es bueno aclarar que para que se encienda hay que presionar. Un así. botón. Un botón, no es que... Sí, sí, Javier está bastante lejos de está lo que bastante es lejos, para exacto. activar el, el botón. Es curioso. Es más que entendible que haya personas que al ver estas imágenes puedan llegar a creer que eh, de alguna forma alguien eh, pulsara el botón de encendido de esa luz que está encima de la cámara. Henry se encontraba apartado, después eh, David, Nacho y yo frente a cámaras y Javier operando la cámara. Ninguno de nosotros accionó el botón que prende esa luz que está encima de ella, que para hacerlo hay que presionarlo. Por lo tanto,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 para activar una red en todo Piriápolis y seguramente en todo Uruguay, energética y alquímica. Y de lo que podamos conocer o acercarnos a investigar, seguramente sea solo una pequeña parte de todo lo que hay por descubrir. Luego de varias horas investigando en el Cerro del Toro, nos reunimos a evaluar lo que experimentamos en ese lugar. Bueno muchachos, vivimos una experiencia bastante extraña en, en lo que es el Cerro del Toro, y a mí lo que me llamó la atención fue que comenzó esa, esa actividad cuando nombramos a Francisco Piria. Sí, a mí me dio la sensación que habían dos tipos de fenómenos uno tiene que ver con el lugar en sí, ¿no? Como decía David, la, la energía del lugar evidentemente hizo mella ya sea en las interferencias en la descarga de las baterías, ¿no? Sobre todo el, del handy que fue de los más misteriosos pero también, como vos decís, cuando se nombró o se invocó de alguna manera a Piria ahí se dieron los otros fenómenos más, más extraños, ¿no? Creo que conviven un poco ahí las la dos cosas. Capaz que uno se retroalimenta del otro a mí el que más me llama la atención, si bien todos este, tienen su, su peculiaridad, es el, la luz que se prendió, porque me parece el más físico en lo potente que tiene que ser, porque esa luz, al tener ese botón que hay que presionarlo y no es un leve toque, entonces es, un, es algo poco usual ver eso y esas luces no se prenden así nomás. No es un defecto que pase constantemente, es la primera vez en todos los años que tengo de televisión, de que veo que se prende una luz así, arriba de una cámara. ¿Sentiste algo extraño, algo distinto? No, tranquilidad, mucha tranquilidad. Bueno, la verdad, pues, eso... Se prendió sola la luz. Mucha... ¿Se prendió sola la luz? Yo veo que todo Piriápolis en sí funciona como un gran cerebro interconectado y todos esos puntos, como el Cerro del Toro, la Fuente de Venus, eh, vienen como a potenciar y eh, generar fuertes manifestaciones. Ahora, en ese momento, eh, no solo está dándose eh, lo espiritual energético, sino también, como vimos, lo tecnológico que empieza a ser alterado, y eh, lo físico, porque eh, ya me han contado en más de una ocasión eh, que se ven fenómenos físicos. Pero bueno, insistía con lo de Piria por el hecho de que ahora vamos nada más y nada menos que al castillo de Francisco Piri. David, ¿vos tenés alguna percepción respecto al, al castillo en sí? Yo lo que siento, eh, hoy estuvimos pasando cerca también y es como es esa figura de, eh, no puedo decir Francisco Piria, pero sí como un protector que está ahí en el castillo y que está observando todo lo que estamos haciendo. Bien, bueno, vamos a ver qué nos espera. Vamos a ver, a mí Piria me, me fascina la historia, ¿no? Que, que estuvimos contando en forma parcial todavía, pero... Creo que es una de esas eh, historias de vida que tenía tanta incidencia en tanta gente, que creo que creas o no, un remanente psicológico al menos dejó como legado, ¿no? Exacto. No, y además de lo que se hablaba del tema de, de estos rituales, o sea, se habla de supuestos, ¿no? Ah. Sí, o ceremonias al menos. Ceremonias. ¿no? Que apuntaban a algo energético, esotérico. Exacto. Así que bueno, vamos a ver qué nos espera. ¿Vamos, vamos por ahí? Con el equipo completo nos dirigimos al castillo de Piria, el cual nos esperaría con sus diversos ambientes y sus misterios, seguramente para mostrarnos algunas experiencias que no esperábamos. Lo que vamos a hacer ahora es una recorrida, junto con David, como hacemos habitualmente, para ver qué es lo que vas percibiendo, David, y, bueno, como en cada investigación, ir ya conociendo el lugar desde la perspectiva de tu eh, capacidad de percibir. Bien. ¿Bien? Bien. Bueno, eso fue... Eso fue... Sí, está. Sí. Vale decir que estamos, desde que llegamos a armar, es muy tarde, ya en la noche, eh, Estamos escuchando ruidos, voces, eh, voces, como si el castillo estuviera ¿verdad? en movimiento, como si hubiese gente moviéndose, que es alguna de las cosas que denuncian las personas que han vivido aquí. ¿Tu eh, capacidad de percibir? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Bien? Bien. Cabe destacar que somos las únicas personas físicas dentro del castillo, pero que estamos muy acompañados por un plano espiritual. Bien, bueno, vamos a ver si lo que David está percibiendo desde ya se puede documentar en equipos. ¿Bien? ¿Bien? ¿Vamos a comenzar la recorrida? Bien. ¿Acá está la cocina? Sí, sí. Es una zona bastante pesada energéticamente. En esta zona se ve como la figura de un niño que está sentado. ¿En dónde? Frente a vos. Sí, eh, justo estaba por decir que tengo la sensación esa en el rostro, ¿no? En la silla. Si bien David tuvo esta percepción y yo tuve esta reacción física los equipos no documentaron nada fuera de lo normal en este lugar. Sin embargo, esto cambiaría rotundamente un poco más adelante en la investigación. Hay una energía muy fuerte acá arriba. Se siente el cambio. Vi, vi pasar la figura de un hombre hacia allá. ¿Puedes golpear? Francisco Pidia ¿Alguien susurró? ¿O violón bajo? No No Yo escuché para ese lado, sí. atrás tuyo Francisco Pidia ¿Alguien susurró? ¿O bajo? No No Yo escuché para ese lado, sí. atrás tuyo Varios factores interesantes se presentan en esta imagen. Porque si ustedes notan, observan que en el momento que esa voz se escucha, la cual Javier percibe a través de los auriculares, o sea que fue captada por el micrófono de la cámara, yo giro la cabeza y miro exactamente hacia la dirección donde estaba Javier. Porque para mí era claro que venía desde ese lado. Y además hay otra cosa que es sumamente interesante. No es una psicofonía o una parafonía, algo que se escuchó a posteriori y en la edición. No, en el momento, en el lugar, lo captamos con nuestros sentidos. estaba notando una presencia evasiva que nos acompañaba a lo largo de la investigación pero tenía una característica interesante que cuando nosotros no estábamos observando se acercaba por lo que invité a Nacho a aproximarse a esa zona y acercar su mano para ver si obteníamos algún registro La puerta Dirigiste a la puerta pero no entre, solo entra a tu brazo porque no se deja ver qué puerta? Esa Esa. Derecho ahí Exacto. Mete tu mano Acá. por detrás del vidrio, sin mirar, sí. ¿Está? Sí. ¿Que meta mi mano atrás del vidrio? Sí, así. No mire. No mire. mira para otro lado. Y preguntá. ¿Cuál es tu nombre? No te estoy mirando. ¿Me podés hablar? No te estoy mirando. ¿Me podés hablar? Dentro de la investigación, David decide realizar un novedoso experimento en el cual se van a utilizar luces. Les recomendamos a aquellos que tengan algún tipo de foco epiléptico que se alejen momentáneamente el televisor. Lo que vamos a hacer es aplicar un aparato que genera eh, diferentes ritmos de luz, ¿bien? Eh, buscando no solo ampliar nuestra percepción para poder percibir lo que está sucediendo, sino que llama la atención en el plano espiritual y es como hacer un llamado de todo lo que esté dentro del castillo a donde estamos ahora. Bien, ¿Y, y ¿cuál es la explicación, vamos a decir, o la hipótesis que se maneja de por qué esta luz hace eso? Lo que buscamos trabajar es la glándula pineal, la cual es un gran centro perceptivo y está regulada también por cómo eh, absorbemos la luz. Eso, por un lado, sobre nuestra percepción. Por otro lado, en el plano espiritual, la luz, cuando eh, está activada con diferentes personas, tiende a llamar la atención. Bien, bueno, guíanos entonces y vamos a comenzar con, sí. con este ejercicio. Hay algunos aparatos sobre la mesa, se el SB7, y está el REMPOD que detecta variaciones electromagnéticas. ¿Bien? En cierto momento lo ideal es que esa luz también se apague. ¿Tenemos una cámara de visión nocturna también? Sí. Porque así solo esta luz eh, altera la luz de... Ah, la igual visión. la cámara esta va a tener la luz que tiene. Exacto. Exacto. Bien. Voy a aumentar la intensidad. Voy aumentando la intensidad a, med a medida noto que está llamando la atención en el plano espiritual. Bien, voy a aumentar un nivel más y voy a abrir la puerta para permitir que pase cualquier energía. Nosotros, en el cerro, en aquel lugar, nos acompaña aquí. Nos acompaña aquí. Bueno, acabamos de terminar, David, esta experiencia. Eh, es raro, porque si bien no se documentaron Simple vista, ah. a simple vista, fenómenos hay que demasiado, revisar. claro, hay que revisar, pero demasiados notorios por lo menos, queda como una sensación de que algo, algo cambió, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir la investigación, era un ejercicio de activación. Exacto. Exacto. Este, vamos a seguir la investigación, vamos a volver a la base, Bien. a cargar un poco las baterías de los equipos, a reorganizarnos y seguimos la investigación. Bien. Bien. Vamos. Perfecto. Hasta aquí fueron experiencias de la primera parte de la investigación, nada más. Ahora vamos a dividir el equipo. David y Jorge se van a la parte superior del castillo. Mientras Nacho, Javier y yo nos vamos a dirigir a la cocina, donde previamente David había percibido la presencia de un niño. Pareció así, ¿dónde viene? ¿Otra vez? Pareció como de piano, ¿no? Sí. ¿Se gustó música? sí. Una de nuestras cámaras fijas estaba dirigida directamente al único piano que existe en el castillo. Como podrán apreciar, nada extraño se grabó en el momento que David y Jorge escucharon estas supuestas notas. Por lo que esto para nosotros queda sin explicación aparente. Mientras esto sucedía con David y Jorge en la parte de arriba, a nosotros en la cocina nos esperaría una experiencia que los va a sorprender. Hoy David dijo que aquí en la cocina se una especie de, de niño sentado en una silla. En esta zona se ve como la figura de un niño que está sentado. Hay algo, hay algo, hay algo ahí, miren, miren, estás como jugando arriba, ¿lo ven? Sí. Era pequeño. Era pequeño, sí. Estaba hacia este lado, ¿no? Hacia allá. Era algo como que estaba arriba de la mesa, como... Sí, como arriba de esa sillita o ese mueble. Ahí está, miren. Está. está ahí. Estaba ahí. ahí Era arriba, algo pequeño. Arriba de la sillita. Sí, exactamente. Es interesante destacar que aparecen aquí figuras en la cámara de registro biométrico y en cada una de ellas, si notamos bien, no hay nada en el entorno que haga confundir el software como para hacer representarlas allí sobre el monitor. Nosotros, en el contraste entre la cámara de registro biométrico y la cámara de Javier, podemos apreciar fehacientemente este hecho. Entonces, esas imágenes que aparte eran pequeñas, correspondiendo a lo que David había mencionado de que era un niño, son sumamente atractivas e interesantes como para analizarlas en profundidad y tratar de llegar a pensar qué es lo que allí se presentaba y se manifestaba y desaparecía. ¿Te puedes acercar a Henry? Yo me voy a quedar acá en la puerta, donde estaba hoy. ¿Qué sentiste? Sí, yo lo escuché acá también. ¿Sí? sí. Entonces capaz que está por acá él. ¿eh? ¿Dónde estás? sentiste? ¿Y eso? ¿Lo escuchaste, Javi? Sí, sí. ¿Quién está acá? Cuando vos preguntaste, ahora... Yo me voy a quedar acá en la puerta, donde estaba hoy. Ahí sentí otra vez. ¿Qué sentiste? Yo me voy a quedar acá en la puerta, donde estaba hoy. sentiste? ¿Y eso? ¿Lo escuchaste, Javi? ¿Sentiste? Venía percibiendo esa presencia de un niño a lo largo de toda la investigación. Por lo que no me extraña que la cámara lo registre en diferentes zonas de la cocina. ¡Ahí! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¿Lo ven? Sí. Está en la escalera. al, al pie de la escalera. No hay nada ahí que pueda confundir a la cámara. ¿Puedes levantar un brazo? mira, mira! Un justito levantó. Se fue. Y se fue, pero levantó el brazo. Sí. Qué arriba. Esta es de las mejores capturas que hemos tenido con la cámara, y es otra vez una figura pequeña. ¿Puedes levantar un brazo. Mira, mira, mira. Justito levantó. Vuelve a aparecer en la cámara de registro biométrico una figura con dimensiones pequeñas y levanta el brazo justo en el momento que se lo pido. Vamos a hacer algunas preguntas, a ver si la energía que siento que está alrededor nuestro, se puede aproximar. Algo que nos quiera decir. ¿Cómo te llamas? Acércate. Voy a pasar por adelante, pero... no, no sé, me pareció extraño porque no ha habido motas de polvo, pero como una pequeña esfera luminosa que ascendió. Bien. Habría que ver después, pero no ha habido hasta el momento, aún así, por eso me llamó la atención. Durante toda la investigación no nos encontramos, no observamos en las pantallas de la cámara de visión nocturna ninguna mota de polvo, ningún insecto que al ver reflejada la luz, pudiese parecer eso que aquí se nota y se distingue claramente, una luminosidad que asciende y que, por coincidencia o no, es el preciso instante en que el SB11 presenta una interferencia. Nosotros, en principio, lo adjudicamos a lo que se conoce como una OR. Bueno, recién terminamos la investigación aquí en el castillo de Piria y como era de esperar nos dejó la verdad bastante actividad y también algunas conclusiones, ¿no? David, ¿qué, ¿qué es lo que pudiste sentir? ¿Cómo viste esta investigación? Fue una investigación que ahora no me permite dar un cierre una conclusión sí que hay como una energía que es todo el castillo ...que es como un guardián o un egregor muy fuerte... ...esa presencia del niño... ...un lugar con mucha actividad... ...y que corresponde a un centro energético elegido por Piri. Henry. Sí, a mí básicamente... Eh, ...lo que noté fueron sensaciones... ¿no? ...que son subjetivas y esas sensaciones... Eh, ...se dividen bastante en... ...lo que fue el Cerro del Toro... ...el Cerro del Toro me desgastó energéticamente... ...me hizo sentir como muy muy muy cansado... Eh, y hasta hostil lo, lo que sentía alrededor mm. eh, mientras que acá en el, en el castillo era una energía a mí me, me resultó mucho más amigable era como una energía casi que doméstica esa fue la sensación que me quedó Bien, yo me, me quedo fundamentalmente con la parte del, del Cerro del Toro que desde el punto de vista que es lo que me parece que, que puedo hablar más eh, de lo que es objetivo este ...fue muy contundente... ...y acá también con varios, varias capturas... ...en varios de los, de los equipos que utilizamos... ...y todo aquello que como muchas veces... ...y siempre hablamos... ...todavía no sabemos porque no hemos revisado el material... ...lo otro, como dice Henry... Es muy subjetivo y siempre me quedó, como hablábamos poco fuera de cámara, esa sensación de que quizás había como una imagen externa en el lugar de bonomía o de calma, pero con un trasfondo un poco diferente, pero eso obviamente es subjetivo. Es subjetivo. Hay que revisar todo el material, vamos a ver qué es lo que todavía no vimos ni escuchamos, claro. pero nos vamos con estas sensaciones de aquí, del Castillo de Piria. Durante toda la historia de la ciudad de Piriápolis estuvo muy presente el misterio y el esoterismo. Esto se vio reflejado también en esta investigación con el equipo completo de rastros. ¿Alguien contestó hola? Se prendió sola de la luz. Mucho. ¿Se prendió sola de la luz? En esta zona se ve como la figura de un niño. Esta ciudad nos hizo sentir fuertes experiencias. ¿Qué sentiste? Como un quejido de un niño. Ahí está, miren. Ahí está. está ahí, ¿lo ven? Sí. Y nos dejó claro que siempre que volvamos, vamos a seguir descubriendo nuevos misterios.